Le juro que muero por verla, pero desnuda mi mente ya piensa en tenerla. Eso me cura todo el mal que tengo. Por dentro, finalmente esa decisión La tiene usted, la decisión es. Por favor, dime si como usted puede La, no sea, la decisión la tiene no, no, no, no, usted, <plus throat> la decisión no, no, <gül> la tiene usted, la decisión la la decisión la la decisión la la la decisión la la la decisión la la la decisión la la